Lo bueno de Amazon es que aprendes un montón de idiomas. Por ejemplo, el otro día en casa de mi abuela le dije que había estado desde OPAO pasando por Problem Solver hasta el DO. Bueno, de hecho, ya presume con las vecinas. En Amazon tenemos un montón de cosas divertidas. La fiesta del gorro, del bigote... Con todo esto, ¿quién quiere pagar? Que si voy al trabajo, dices si aquello es parte mía, por algo soy asunción. Ve a ir al gimnasio, ¿para qué se en Amazon? A nuestro jefe nos encanta que opinemos, nos dejan decidir, hacer nuestro trabajo, nuestro aritmo, sin presiones, quieres ser nuestros amigos. Hasta el finiquito es más allá.